Una vez que tengamos todas las patatas bien peladas vamos a lavarlas y luego las vamos a trocear, en trozos ni muy grandes ni muy pequeños como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Añadimos las patatas troceadas en nuestra olla de cocción lenta y en esta le vamos a poner pimienta negra molida, como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor. Le vamos a añadir también sal y esto lo vamos a mezclar y ya está, no hace falta nada más. Una vez que tengamos todos los ingredientes, ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas y media después, este es el resultado. Unas deliciosas patatas cocidas a fuego lento, que esto le va a dar un sabor increíble. Ahora lo único que queda es añadirle una cucharada de manteca o mantequilla y batimos muy bien hasta que quede pues eso, un puré Fino y súper, súper cremoso. Yo le he puesto por encima un poquito de cebollino picado, que esto le va a dar color y un sabor delicioso. Y mirad, aquí tenéis este puré de patata, como he dicho, súper cremoso.